Mi nombre es eh, Jorge Hernández, egresado de la Licenciatura en Diseño Tecnológico eh, y tengo dos preguntas. La primera pregunta es eh, ¿cuál fue el índice de deserción de estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional eh, en épocas de pandemia? La segunda pregunta que tengo es eh, ¿cuál fue la estrategia para abordar eh, procesos de formación virtual eh, a gran escala en la Universidad Pedagógica Nacional? Mi nombre es John Alexander Ortegón y soy egresado de Cresado, la universidad. Y mi pregunta es, ¿en qué medida afectó la pandemia el proyecto de Casa Digna de la universidad?